Nada, yo estaba ahí en el barrio donde yo vivo, en Bijao, Bijao afuera. Y dos individuos, dos delincuentes, pues son dos ladronazos, yo no tengo miedo de denunciarlo. Uno se llama Ambiori, Ambiori Burgo, y el otro le llaman eh, Adoni. ¿Qué pasó entre ustedes? Nada, una discusióncita tuvimos ahí, yo monté a una prima mía en el motor y ahí... Le dicen a Biori, estaba celoso, como él... ¿Él tiene algo con ella? Sí, él se agarra con ella, con la chamaca. Entonces él estaba celoso porque ella se montó conmigo en el motor. Y de ahí fue que vino la discusión de ellos. Entonces vino el otro hermanito de él, el nombre de llamado y entonces vino y me apoyó por detrás, por la espalda. Inmediatamente él te apuñaló, ¿qué hizo? Le mandaron, se mandaron los dos de una vez. ¿Están prófugos los dos? Los dos andan prófugos. ¿Eso fue donde entonces Joel? En Vijao, Vijao afuera. ¿Y las autoridades qué tú le pides? Nada, yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es justicia, que esos dos lo agarren y lo pongan a pagar por lo que hicieron. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy electricista.